Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz día. Vamos a disponernos a iniciar en la presencia de Dios nuestra jornada, darle gracias a nuestro Señor por todas las bendiciones espirituales y materiales. Hoy, un motivo grande para dar gracias la vida sacerdotal de nuestro obispo Monseñor Freud. Sea esta la ocasión para dar gracias, para alabar, para bendecir, glorificar a Dios, Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, por el sacerdocio de nuestro obispo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar hoy este Evangelio, San Mateo, capítulo 11, versículos 16 al 19. En aquel tiempo dijo que Jesús al gentío: ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo: Hemos tocado la flauta y no han bailado. Les hemos entonado lamentos y no han llorado. Vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: Tiene un demonio. Viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen, ahí tienen un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría lo ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, la palabra hoy pone delante de nosotros esas contrariedades que constantemente vivimos. Nos cantan para llorar y bailamos. Nos cantan para bailar y terminamos llorando. ¿Quién nos entiende? Nos presentamos así, delante del Señor. Hoy le decimos a Dios, Señor, Tú que nos conoces, Tú que nos has hecho, sabes bien esas dificultades, esas luchas. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos ilumines, que nos llenes de Tu sabiduría, de Tu fortaleza, para empeñarnos en ese camino que lleva a Ti, en ese camino que lleva al portal de Belén. Señor, danos Tu fuerza, Tu gracia y Tu sabiduría. Amén. Feliz día, queridos hermanos.